Antes de iniciar con el video, el sponsor. Si quieres crear diseños, Canva es un simple creador de diseños online que te permite crear diseños, moverlo, mover a la papelera, crear posts, anuncios, anuncios de banner, y mucho más. Y con Canva Pro, podés acceder a las funciones Premium. Si quieres crear diseños, Canva es una de las mejores opciones. Muchas gracias a Canva por el sponsor, y empecemos con el video. siento hasta que tengo sed y no hay nada para tomar. Ya se voy a comprar la Seven Up sin permiso. <risas> Hola, Gobal, ¿qué quiere comprar en la tienda? Quiero una Seven Up, por favor. Ok, sería igual a medio dólar. El más barato. Gracias por tu compra. Gonbal estás castigado por 34, 23, 56, 65, 87, 34, 90, 23, 12, 45 días por comprar una 7up sin permiso.